Bueno, dictaron hoy la prisión preventiva para el último detenido en este caso, en el caso del crimen del feriante de Guaymallén. Se trata de Walter Corcho Sáez, quien cayó el mes pasado en Chubut y se transformó en el tercer imputado del caso. Eh, hoy el fiscal de homicidios, Carlos Torres, aprovechó la oportunidad para solicitar la prisión preventiva de este hombre y fue la jueza Carolina Colucci quien hizo lugar al pedido. Eh... Este hombre quedó implicado en la causa a partir de que... ...en uno de los vehículos abandonados en el lugar del hecho... ...hallaron un celular. Celular que si bien no estaba a su nombre... ...se comprobó que era de su uso personal. Por lo cual, ni bien dieron con él, en Chubut... ...fue traído a la provincia... ...y quedó alejado, alojado en la penitenciaría provincial... ...imputado también por homicidio criminis causa... ...esta es la situación de Walter Corcho Saez... ...a quien hoy le dictaron la prisión preventiva... ...a partir de esto... ...con Cristian Rivero y Saez con prisión preventiva... Los detectives se dedican a dar con los cuatro prófugos que aún tiene la causa. Estamos es decir, hablando. tiene dos detenidos y cuatro personas y... que están siendo buscadas. Que están siendo buscadas. Gustavo Rivero, que es hijo de Cristian Rivero, eh, los hermanos Ricardo y Juan Andrada y Maximiliano Martínez Llanesa. Esta es la situación respecto a un hecho que conmocionó a la provincia de Mendoza... ...que como ustedes decían ocurrió alrededor de las 16 del 15 de septiembre pasado... ...cuando el empresario Jiménez se dirigía a su casa a bordo de eh, su camioneta Volkswagen Amaro. Eh, había estado celebrando un cumpleaños en el mercado cooperativo de Guaymallén... ...donde él justamente vendía frutas y verduras... Y en el camino lo emboscaron, esto en eh, calles Jorge Newbery y Padre Manzano. Lo encerraron con dos vehículos y cuando él intentó escapar le dispararon y le provocaron la muerte. Por eso, por esa emboscada es que se cree que en la feria hubo un, entre, un entregador, alguien que señaló el horario de salida o alguna otra cuestión porque aparentemente... Eh... Emilio Jiménez realizaba siempre el mismo recorrido, desde la feria hacia su casa. ¿Alguien sabía la plata que llevaba en el interior de la camioneta? Bueno, lo que, eh, entre otras cosas, comentaba el fiscal de homicidio, Carlos Torres, hoy, es que hubo una inteligencia previa, como ustedes lo están señalando. Pero justamente vamos a escuchar al fiscal que da más detalles respecto a lo ocurrido hoy en la causa. La juez del juzgado penal colegiado,